Si hiciste bien el estudio de esas frases claves, tengo por seguro que tus publicaciones tendrán mucha interacción y algunas de ellas se harán virales. Como es el ejemplo que tenemos en esta publicación que la realicé el 25 de noviembre del 2019. Si te fijas muy bien, dentro del recuadro rojo he colocado las frases claves que yo previamente he investigado. Y ahí tienes los resultados. 139 interacciones entre me gustas y un montón de cosas interesantes. 134 comentarios y 10 veces compartidos esto me ha permitido llegar y crear con este tour a más de 10 instituciones prácticamente confirmadas y ahora me voy a dirigir a mi fanpage para enseñarte cómo son las interacciones dentro de acuerdo a las frases que yo he investigado ok tenemos aquí un video que lo subí en youtube prácticamente puedes ingresar a él como enganchar gente fiel se llama el video y aquí tengo 702 personas alcanzadas con 35 interacciones vamos un poquitito más abajo y aquí prácticamente se viene la fiesta ¿no? esta la tuve que publicar o la publiqué el 2 de enero ¿ok? y tenemos el tour académico donde estuve en la ciudad de la tacunga y mira tengo 2379 personas alcanzadas 76 interacciones y 6 comentarios vamos más abajo este es el primer video de la serie de cómo ganar dinero en tu fanpage 1240 personas alcanzadas vamos un poquito más abajo esta es mi publicación de bienvenida al año 2020 y tengo 3482 personas alcanzadas ves de eso se trata hacer todo con contenido seo es decir videos y anuncios estáticos siempre con seo si estás trabajando con contenido seo en algunos casos, los resultados los verás casi de manera instantánea. Te invito a ver el siguiente video. Suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos muy pronto.